Hola amigos de América Latina, soy yo nuevamente, Víctor Damián Rosso Villarreal. Eh, a lo largo de mi vida espiritual, si algo ha caracterizado a Víctor Damián Rosso, si algo lo ha caracterizado a él, y mis seguidores, mis seguidores fieles desde hace 10 años, lo saben. Si algo me ha caracterizado es mi seriedad. Mi seriedad. A diferencia de esos burguitos de Quinta que aparecen por ahí en las redes sociales, que lo único que hacen... Es hablar de los demás, hablar del trabajo de los demás sin dar la cara. Además es que ni siquiera dan la cara. A diferencia de es esas personas que aparecen todos los días en las redes sociales. Dicen que tienen el don para regresar personas, dicen que tienen el don para regresar magia negra. Y lo único que hacen es hablar de los demás. Hablar o pegarse mejor del prestigio, del que goza Víctor Damián Rosso. Para ellos, al salir del anonimato. Ustedes jamás me han visto a mí en ese plan. Hablando de X o Y brujo. Si es que se los puede llamar así. Simplemente para ganar protagonismo. Nunca he hecho eso. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Hablar del trabajo de los demás. A mí me llaman y me preguntan, Víctor, ¿tú conoces a este brujito fulano de tal? N -n -n, no lo conozco ni lo quiero conocer, no me interesa. Víctor, ¿eh, ¿qué opinas del trabajo de fulano? No me interesa. Yo hablo por mi trabajo y respondo por mi trabajo. No me interesa el trabajo de los demás. Porque para mí, todos ellos son unos charlatanes. Que lo único que hacen es jugar con las ilusiones de la gente. Ustedes se pueden dar cuenta en las redes sociales... Que estos personajes tan pintorescos no dan la cara. Y ustedes los contratan, brujitos de quinta, que porque son los que los que más misterioso habla Que porque salen de espaldas, no dan la cara y creen en esos personajes. Tómese su tiempo para investigar antes de contratar una persona para que le regrese el amor de su vida. Su dinero vale, sus ilusiones también valen. Así pues, que eso no es un juego. Los trabajos de brujería es algo serio. Y yo lo sé realizar a la perfección. Mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal, el santo hechicero y espiritista de brujos más reconocido en América Latina. Atrévete ya y déjate de sorprender.